¿Confía usted que el concurso de maestros terminará de manera transparente? Confía usted que el concurso de maestros terminará de manera transparente. Háganos el feedback. 829-451-3381. Esa es nuestra vía de comunicación a través no de la red social WhatsApp. No, todavía, todavía. Eh, Allí le leeremos su comentario, le leeremos su opinión. ...sobre esta pregunta del día, así que ya saben, en el camino lo haremos. Muy bien, y el Ministerio de Educación insiste en continuar el concurso de oposición... ...pese a denuncias de irregularidades. Las autoridades del Ministerio de Educación, liderada por el ministro Roberto Fulcar... ...se reunieron con la Comisión de Observación del concurso de oposición docente encabezada por el ministro de Administración Pública Darío Castillo y representante de 14 organizaciones que conforman este espacio, quienes abordaron los avances del concurso. En esta reunión, la viceministra Yulisa Hernández, en representación de la Comisión Organizadora, sostuvo que más de 10.000 docentes han sido evaluados exitosamente y que el concurso continúa en, todas, en todos sus términos según el cronograma establecido. Señaló que las organizaciones presentes reconocieron la calidad, transparencia y ajustes a los procesos previstos en el concurso sin objetar ninguno de los procedimientos implementados. Eso es la información o esa es la información que tenemos? Carolina, adelante. Bien, eh, precisamente ayer teníamos al presidente de la ADP aquí en San Francisco de Macorís Hablar de la cantidad de irregularidades que según la Asociación Dominicana de Profesores ha denunciado. Entonces, de, por otro lado, ver esta información. Yo cuando veía esto en los medios anoche, ayer, decía, pero bueno, eh, este Consejo de Observadores, eran 20 comisiones, de ellas tengo entendido que se retiraron 17. ¿Ustedes se imaginan entonces el nivel de validación que podría tener este, este concurso? Otra de las cosas que me sorprende es que aún con el rechazo eh, importante, porque estamos hablando que de 20 eh, organizaciones u observadores de, de todo ese equipo, consejo que estaba formando para validar todo lo que es el concurso, se retire casi todos te dice que hay un problema, pero para el Ministerio de Educación aparentemente no lo hay, porque ellos han validado y han seguido su proceso de manera normal. Ayer escuchábamos y, y a Robert decir... Y, él, él, él planteaba, a nosotros eh, no se nos toma en cuenta como representante eh, principal de los maestros, de los docentes y del estudiantado en, en sentido general. Y esto podría ser eh, validar eso que él establecía ayer. Para el Ministerio de Educación todo ha surgido de manera muy normal en torno a lo, de los concursos, para los docentes y otra de las cosas que nosotros podríamos eh, destacar acá es... Algo que recibíamos como información ayer era lo que tenía que ver con el examen propiamente. Si era eh, educativo, o sea, era, eh, si era del área de los maestros, no como se había dado en otras ocasiones, que era muy general, muy amplio, muy abarcador de todas las áreas eh, de profesión. En este caso se ha limitado a, al nivel eh, eh, profe, educativo, profesio, en, de la educación, básicamente. Entonces, tú pones en una balanza qué tan válido... Eh, qué tan eficiente qué tan necesario era terminar con este proceso que viene ya en la segunda en la segunda ocasión que se, que se toman los, que se hacen los concursos para los docentes con serias dificultades y denuncias de diferentes sectores que representan el sector educativo. Aparentemente es un ciclo cerrado por parte del ministerio en el sentido de que se habla de miles y miles de docentes que, eh, no tengo el dato, no sé si Amado lo decía por ahí, lo escuché anoche, lo leí, eh, no recuerdo la cantidad de docentes que 10000 mil han sido diez. evaluados y el, el proceso va a continuar independientemente de la posición que asuma el principal gremio que representa a los maestros. Aparentemente, señores, y, y, y esto me lo decía, no sé si lo dijo en el aire, pero nos lo decía Robert En enero, en enero la, la ADP va a fijar posiciones referentes a temas Que ellos entienden que están afectando de manera muy seria el sector educativo y sobre todo a los maestros Imagino que también irá de la mano el tema de los concursos Pero ya es un ciclo, una etapa cerrada, me imagino que el que pasó ya pasó El que se quemó deberá de esperar eh, otro concurso, otras oportunidades y en, en. En cuatro años. En cuatro años. No, no dos no. años no es. Entonces, o sea, partiendo de esto, lo que sí queda establecido Pero y queda claro es, es que ya el lo concurso. Que estamos viendo que cada vez que cambiamos, se cambia un grupo. Bueno, lo que sí queda claro aquí, muchachos, amigos televidentes, es que ya esta parte del concurso de oposición docente culminó. Si usted calificó. Si usted tuvo las eh, las notas para poder entrar al sector educativo, independientemente de todas esas irregularidades que nosotros escuchábamos ayer alarmados acá y de todas estas situaciones, eh, todo va a continuar de manera eh, normal. Bien. Y felicidades a los que pudieron hacerlo, a los que pudieron llegar a, a través de las puntuaciones y esperemos que no se haya impactado de manera negativa a muchos docentes y mucha gente amado que tiene años por querer entrar al sistema educativo. Bien. Gracias, Carolina. Yerian, adelante. Miren, el nivel de charlatanería, repito, el nivel de charlatanería que se está llevando a cabo en el Ministerio de Educación Está bordeando los límites. Está bordeando los límites. Lo que está sucediendo y lo que ha sucedido durante el tiempo que tiene Roberto Furcal en el Ministerio de Educación, señores, ustedes lo van a ver eh, cuando este gobierno salga, porque ahora no lo van a ver. ¿Y por qué ustedes casi no escuchan ninguna denuncia de educación? Pese, pese a que hay muchísimas. Porque... Roberto Furcal ha utilizado el presupuesto de educación para invertirlo en los medios de comunicación Como eso es público, a la gente es bueno decirle, vaya y busque Nos lo podemos traer todo, hago un esfuerzo Para que ustedes vean la gente que se ha hecho multimillonaria en cuestión de meses en este Meses periodo. En este periodo Pero venga acá. Pero claro que sí fueron 5 mil, casi 6 mil millones de pesos que se repartieron en los medios de comunicación cuando la educación virtual. ¿Tú sabes que hicieron muchísima gente aquí? Que tenían emisoras apagadas y la prendieron, que no se oía ni, ni, ni, ni, ni en el mismo recinto de, de la emisora. Y la prendieron. Y habían contratos de 14, de 10, de 5, 6 millones de pesos. Lo que estamos en los medios sabemos quiénes son. Ellos lo saben, sí, ustedes lo saben. Gente que tenían canales apagados y lo prendieron. Y emisora. Y emisora. Tienen la. Tienen los y permisos? gente que le pagaron en canales de YouTube. Oye, canales de YouTube. Para que difundieran lo que ellos mismos estaban difundiendo por YouTube. Pues una cosa, una cosa de loco. Y además, viene ahora esto. Vamos a decirle quiénes fueron la gente que renunciaron de la Comisión de Observadores. Porque a la gente hay que orientarlo. Como la gente no tiene tanto tiempo, yo eso lo entiendo por, la, por esto de la sociedad del cansancio, de la disciplina, de la sociedad del trabajo, la era del vacío la que estamos viviendo de acuerdo a, a grandes escritores, la gente casi no tiene, no tiene el tiempo de sentarse a leer una noticia completa, una relación completa. Miren quiénes fueron los que renunciaron de la Comisión de Observadores del Concurso del Miner. ¿Quiénes fueron los que dimitieron? Salieron, ¿verdad? Eh... Vamos a ver, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Ángel, salió, dijo, no, sáquenos de ahí, que eso no es transparente. El Centro Cultural Póveda, el Centro, eh, vamos a ver, la Universidad Pontificia eh, Católica Madre y Maestra, la Pucamaima, que está como observadora y sale. Ya ustedes saben la gravedad de lo que está sucediendo ahí. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Foro Socioeducativo eh, Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad. Y el Instituto Tecnológico, INTEC, también salió. Dijeron, no, sáquenlo de ahí. Pero además renunciaron el sector Escuela Selesiana, la Universidad Iberoamericana, UNIVE, también salió, la Universidad Pedro Enríquez Ureña, la UNFU, World Vision y la Pontificia, eh, bueno, que se repite. ¿Quiénes no salieron? ¿Quiénes se quedaron en la comisión? Vamos, vamos a detallar. ¿Quiénes no salieron? Vamos a ver. Eso es lo interesante. Vamos a ver, quiénes, quiénes, no ¿quiénes se quedaron ahí? ¿Quiénes? Acción Empresarial por la Educación, mm -hmm. educa. Oigan, el, el brazo, conjunto, el un brazo grupo económico. de empresarios que se están lucrando con Con, con lo con que tú educación. dijiste al principio. Claro. Fueron ellos. Fueron ellos, los que, lo que, lo que se llevaron todos los cuartos. Bien. Y fueron los que promovieron el 4% ¿Quién más, como campaña social. ¿Quién más se quedó? El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotep. ¿De quién ¿El es el Infotep? Estado. el Estado. Todo el Estado. ¿Para dónde van? Se tienen que quedar ahí, pues si no lo cancelan a todo. ¿Quién más se quedó? El Centro Dominicano de Investigaciones de Economía, Sociedad y Ambiente, CEDESA. Y la Asociación Dominicana, no sabemos lo que es, pero se quedó. Vamos a ir al beneficio de la duda de que bien, tiene? para no ser... Y entonces, la Asociación Dominicana de Universidades se quedaron. Esas cuatro instituciones, dos de las cuales son del Estado y las otras... Son dos nada más. Sí, dos. Realmente las que se quedaron. Que no señores, es un atraco lo que está sucediendo en el sistema institucional de la República Dominicana. Lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta, bueno, no se está dando cuenta el, el pueblo en general que no ha salido a protestar en la calle. Pero lo que está sucediendo a nivel institucional en la República Dominicana, no solamente en educación, sino en la justicia y en todas partes, es grave, señores. Aquí se están incluso modificando leyes calladito, para beneficiar al sector que hoy está en el poder. Ay, no, mira, esa ley no me conviene, vamos a modificarla para que me convenga. ¿Mm? Mira, esa ley es muy dura, modifícame eso para que nos convenga, para nosotros poder hacer lo que, lo que la ley no nos permite hacer, hay que modificarla. Haciéndose traje a la medida. Señores, atención a los maestros, ustedes deberían estar todos en la calle, protestando y reclamando la destitución de ese ministro, que aparentemente está ahí, haciendo negocios en ese ministerio de educación. Y esto va a terminar muy, pero muy mal. Francis, adelante. Miren, eh, en nuestra concepción política y de oposición, si se quiere, al partido de gobierno, entendemos que no podemos ser ni estridentes ni procurar el caos. Nosotros vamos a hacer siempre una crítica constructiva, pero partiendo de lo que son las informaciones que tenemos, en el día de ayer, más la que Yerjan ha podido traer con su información de quienes conforman el supuesto consenso para los planes de concurso. Para mí, Deben revisarse y no pueden continuar con esa tentativa, con esa intención, porque será frustratorio toda vez que junto a la coordinación no se tenga, como dice el reglamento de educación y como indica la ley, la participación activa de los demás que se retiraron. Para el tema administrativo, según la ley 107-13, toda entidad, toda entidad funcionario del orden público administrativo está sujeto a la ley. Hacerlo fuera de los cánones de la ley es indefectiblemente nulo de todo derecho. Así lo dice la ley. No es cierto que usted, porque esté en un ministerio, planifique, orqueste el plan que se asemeje a sus intereses particulares y de grupo. Porque se supone que la educación debió de irse demitificando que era el gran negocio y lamentablemente le están dando la razón a quienes se han, han criticado que aquí en la República Dominicana desde el 4% que yo he criticado porque ha sido siempre una mentira, no fue logro del pueblo, fue un pueblo que se armó, se llegó a orquestar con la clase política económica del país. ¿Quiénes eran? Corripio, lo que es EDUCA, que yo le he puesto Consejo Económico de Educación. Desde el grupo Corripio... Con una sombrilla uchilora se llevaba el galardón de tener la sombrilla amarilla y estar. Pero ¿quiénes eran? Los que forzaban, que son los suplidores de zapatos, media, pantalones, camisas, sí, lápiz, hasta el, hasta el borrador final. Sí. Coño, así, así cualquiera. ¿Cómo que no se va a lograr? Todos nosotros como, como foca aplaudiendo, y a la fecha no han, demo, eh, no han podido demostrar un solo avance o un solo punto en que se pueda decir que el 4% ha servido para algo. Ha servido para repartición. No aquí ahora, porque Luis apenas tiene un año y pico. Sabemos lo que, lo que ha generado el Ministerio de Educación a partir del 4%, alrededor de tres candidatos a la presidencia. Y este va por lo mismo, dando en nombre de él Guaguas o autobuses que son necesarios para esas comunidades, pero hay que repartirlo de forma como si fueran favores lo que nos corresponde por derecho. En esas condiciones, amados y amables televidentes y colegas, amigos, es frustrante ver que la educación sea el gran negocio de la educación en la República Dominicana que constitucionalmente se compromete el Estado a darlo gratuitamente desde la base inicial. Mm. Y esto, lo que se está convirtiendo el, el, el concurso de oposición para maestros es en el mecanismo de que el sector cumpla con una serie de canchanchanes que son maestros y otros que están por ser maestros, para cumplir y cubrir necesidades de salario en sí. esa organización. Gracias, Francis. Mira, Lo digo atentamente si mi, yo. Si mi gallina tiene 12 huevos y de los 12 huevos me sale uno dañado, uno que no sirve, eso es algo normal, puede pasar, es una posibilidad, pero si mi gallina tiene 12 huevos y 10 son dañados, hay problema. Hay que averiguar qué está pasando. Tiene problemas en Entonces. Esto? Exacto, tiene problemas genéticos, gracias por, por el dato, pero ¿qué pasa? Que eso mismo está pasando con la comisión. ¿Qué es lo tiene problemas genéticos. Pero claro, viejo, porque yo te digo a ti, que se vaya la Ucamayma, bueno, está bien, hey. que se vaya, ¿cuál más? Yo, una la, una se, o dos. No. Se fue UNIBE, la UNFU, INTEC. Óyeme, estamos, y se fue estamos, ADP. Pero espérate. Se, o sea, no, no, es que nunca, es que nunca tuvo, tuvo. Nunca ¿ah? tuvo. La o sea, ¿Ah, verdad que, tuvo? que no lo invitaron. ¿verdad? Nunca ¿verdad? tuvo. <ríe> Mira, una comisión eso ahí de peor. veedores no, para, para garantizar la pulcritud del concurso donde estaba o donde debía de estar. ADP, que nunca la invitaron. UNIBE una universidad con un prestigio nacional e internacional. ¿Mm? Hay que decirlo. UNIBE es la única institución dominicana que enseña, que educa en dos idiomas, español e inglés, y está reconocida fuera del territorio de la nación. La Pucamaima, que tiene un nivel de, de, de, de calidad en la educación bastante adecuado y reconocido no solamente a nivel local, sino fuera de aquí. Está INTEC, que es un instituto técnico muy bien valorado, eh, ¿cuál es nacional, la nacional e Internacional todo. ¿Cuáles son las otras instituciones? Está UNIVE Sí, ya lo dije La UNFU, la, la Universidad al, Pedro Enrique Ureña Ok, la UNFU Ah, la UNFU Que es el desprendimiento de la UA Cuando aquel famoso el movimiento renovador en los años 60 La, la, la UNFU, Asociación de Jóvenes Empresarios, Ángel ¿Se, se, se, se retiró? Sí, se retiró. Ah, sí. pues eso es dignidad. Es que nada más quedan eso dos. Eso es dignidad. Oye, que él acaba de decir que de la lista nada más quedan dos instituciones, porque hay dos, que eran El brazo cuatro. económico. Eh, educa y <ríe> Cada que yo digo Educa. Educa no se va a ir, porque Educa ese es, ese es. Ese la sanguijuela de, de la educación, para mí. <ríe> educa <ríe> es la sanguijuela la la la Sa que San San que se llama. Sí, ¿cómo? sí, sí bueno, San Entonces, bueno, esa, no esa... Sé, señores, es un problema que nosotros o sea, tenemos, el 4 se ha dado cost... Es un problema que nosotros tenemos en este país. Llegó el productor. Sí. <risa> <risa> Buenas noches. Porque estaba lloviendo. Sí, estaba <risa> lloviendo, estaba, estaba lloviendo. ¿Eh? cayendo un aguacero. Una fácil bajar de país. Bien, para el campo, no, pues todo. No, Déjenme hacer mi comentario. Sí, mira. Pues, Ahorita me ponen ustedes a mí en contra de amable y, y, y, y hasta los camarazos me lo quitan. No, amable es amable. Miren, miren, en definitiva, aquí lo que hay es un problema de origen. Aquí lo que hay es un problema nodal, medular. ¿Mm? Un problema terrible, que lo, de alguna manera lo descifró al final de su comentario Francis Rodríguez Sánchez y dijo que era un asunto para resolver problemas de tipo salarial. Hay mucho de eso. Y favores políticos también, favore político. de la gente que apoyó. Entonces, hay que entender eso. Ahora, ¿qué es lo que yo, qué es lo que yo eh, opino? Yo opino en este momento que ADP de no debiera cruzarse de brazos y esperar a enero. Sí, Sencillamente por, por porque es algo que afecta no solamente a la entidad como, organi como aglutinadora del profesorado nacional, sino también a la sociedad. Mire, nosotros tenemos uno de los niveles de formación más bajos en este país. Y yo se lo digo porque yo manejo grupos estudiantiles, grupos que vienen de la escuela, que están en la universidad, que ya han tenido dos o tres semestres y llegan donde mí a dar derecho penal. Y yo le pregunto, yo, le, yo les digo cosas, yo hablo cosas, digo eh, eh, palabras, expresiones que ellos no entienden del, del, del lenguaje normal, o sea, del lenguaje casi coloquial, no exactamente el de la calle, porque yo no voy a tener, yo no voy a pararme en un curso a decir porque miren, esa vuelta eso está claro, y menos un hombre como yo, que ya soy un viejo que tú no, no, no vas, tú por ejemplo en una clase tú, tú no puedes decir, y le voy a dar banda a ustedes no, eso yo lo puedo hacer, pero con el sabido criterio de y que en lo el contexto. estoy contexto, ah, okay. exacto lo estoy haciendo en un contexto de distensión en un contexto yeah. de de chanza, pero no le está dado a un profesor que enseña eh, utilizar el lenguaje coloquial de la calle porque entonces tú vas a bajar demasiado el, el nivel del discurso. Correcto. Ahora, si yo estoy, por ejemplo, en, en la, si yo estoy, por ejemplo, en Rabo Echivo, en el corazón de Rabo Echivo, dándole una charla de derechos humanos a la gente de ahí, entonces yo tengo que aplatanarme, porque tenemos amigos a los muchachones ¿verdad de ahí. Tenemos amigos a que nosotros, van sí. a esos escenarios y, y, estoy, y nadie wow. le entiende. Y la gente durmiendo. Sí. ¿Y qué fue lo que digo, Mira, yo no entendí nada. Exacto. Entonces, Mira, hay que saber, con el perdón, Francis. Hay que, hay que saber cuál es el escenario en que tú te estás dirigiendo. Pero bueno, déjame redondear para que tú mm. intervenga. Mira, claro. la idea es esta. La idea es que nosotros tenemos que ponerle atención a eso. Ustedes saben por qué, porque si no hay la garantía de que el concurso tenga la suficiente eh, eh, calidad. Para poder aceptar las suficientes condiciones profesionales de los que van a entrar, entonces nosotros estamos es echándole, como decía mi abuela, echándole manteca a carne gorda. O sea, echándole grasa a lo que ya tiene demasiado. Es decir, tenemos un sistema educativo con una serie de profesores con incapacidades. O sea, profesores que tienen problemas de formación intelectual y de formación profesional, dando clases. quiere decir que son. Eh, analfabetas in, eh, funcionales no no llegan a ese nivel pero le falta y ese es el problema de la calidad de, de la educación nuestra que no se ha tratado, que el ADP incluso no ha querido enfrentarlo como debe de enfrentar ¿tú te acuerdas una vez que se dijo que iban a traer profesores de, de, de, de Cuba? De Cuba. Sí. Y, y una vez se pusieron así señores, ustedes sí. saben qué pasa ¿eh? Con eh, eh, tener la influencia de maestros de esa, de esa naturaleza, de no, esa categoría. Y de Cuba, que, que a después de alguna manera está medio inclinada a la izquierda y uno diría, bueno, debió de haberlo aplaudido porque es del litoral de ellos que no, viene. No, porque se ve como que no se, que lo van que a, no se pusieron o sea, a hacer. El problema es que aquí, aquí se hace lo que diga Estados Unidos. Pero miren, yo le voy a, yo le voy a poner un ejemplo China, para cerrar mi comentario. Yo le voy a poner un ejemplo para cerrar mi comentario. Aquí viene... Una, una joven de 20, 25, 30 años de Cuba a vivir a este país porque se casó con un dominicano, vamos a suponer. Bien. La emplea, Yerjan la Antigua, en su empresa, en su área de conocimiento, sí. viene preparada con una profesión y en seis meses... Está. la cubana tiene mejores puestos que el dominicano que tiene tres o cuatro años trabajando con Yeyan en su empresa eso, eso es así eso, eso yo se lo aseguro Pasa con la sí. ¿saben por qué? Con no, es bonito, no es porque hablan bonito no es porque es bonita es porque tienen la cabeza y eso se lo formaron en claro, Cuba, entonces claro. nosotros tenemos que llegar a ese nivel, pero con estos concursos y estas diabluras que están haciendo eh, los, los fulcales y compañía no es verdad que vamos a llegar Mira. a ese nivel hay que, decir que, que, hay que decir que se están repartiendo los nombramientos Bo a pero yo lo dije ayer y he retado a que me llamen los dirigentes del PRM. No te van a llamar. ¿no? Eh, ¿no algún yo lo he retado aquí públicamente para entonces yo decir los nombres, ¿verdad? porque para no ser tan tan tan incisivo he dicho que están nombrando profesores que son de la línea del PRM y amigos de gente del PRM, pero los están obligando a participar de reuniones políticas. ¿Mm? Eso eso es grave, y señores. Enteré, Lo que está sucediendo y, con la institucionalidad aquí es... En y este me enteré de algo mayor, que una directora... Una teléfono, de una directora ¿sí, ahora ahora? sí, tengo esta denuncia, luego a de la ver, llamada, Adelante, buenos días. Buenos días. Descarado, dice... Usted, buenos, buenos días. días. Sí, Aló. Fue. Tú le preguntas... Sí, sí, ah, adelante, adelante, buenos sí, días. Día. adelante. Entonces, mire, usted entiende que el problema es importar cerebro. No, no yo, no, yo no pienso eso. Yo, le estoy, yo lo puse como qué? un ejemplo. Oiga, tú, oiga, tú, no, no, espérese, que, espérese. Aguántese, déjeme, tan, explicarle. Para sí, que, déjeme explicarle. Espérate, Déjeme explicarle por qué yo mencioné eso. Vamos a mantener la, la comunicación. Yo no, ha, yo no hablo de no cerebro. Permítanos, no se nos vaya de ahí. Usted va a dar ahí? su sí, opinión. Sí, yo usted. lo puse como ejemplo, fue. Ah, okay. Como ejemplo de lo que pasó en un momento dado, pero no dije que era. Pero sí. Sí, sería interesante tener aquí a entrenadores, sí, gustaría, formadores algo para que con calidad. Vamos, entonces, vamos a escuchar ahora. Vamos ahora. Adelante. Entonces, ustedes han, han estudiado en la UAS, ¿cierto? ¿En la que? Sí, sí, en la UAS. En la UAS. Sí. sí. Entonces, miren, los problemas no simplemente es viendo quién tiene o quién no tiene capacidad, es yéndose a la raíz del problema. Quien forma son las universidades. Y ahí hay un problema en esa UAS. Con los, con los maestros que nadie le pone control, quienes <risa> evalúan, quienes pasan, los profesionales son los profesores de, de la universidad. usted es enemigo de la Porque ¿no yo estudié, no, no, yo no soy enemigo de la UAS, claro, porque claro, yo no estudié, es esa opinión yo estudié en esa. educación no. en, en el 2000, 2000, 2001 sí, y yo. estudié en escuela pública usted y luego estudié en la Universidad Sí, bien. Sí. Y tengo hermanos que se han hecho profesionales de la UAS y que tienen maestría, pero no es enemigo de la UAS, es una realidad que existe. Ese puede ser un aspecto del problema. ¿Por qué usted dice que, o sea, podría citar algunos de los problemas que usted conoce o entiende? Muchísimos muchísimo maestros que, que, que van ahí y entienden que ellos son los jefes. Que hay, hay estudiantes, compañeros, amigos míos que yo los conozco que han tenido que dejar a la universidad porque un maestro dice, no, usted no va a pasar. Y hay otros que pasan sin ir, a, escuela, sin ir a, a los cursos. Entonces, concerniente a lo, a lo de educación... Desde que mis hija nacieron, yo la tengo en colegio, o la tenía en colegio. Uh -huh. Ahora en este año de pandemia, aposté a educación, vamos a probar, vamos a ver, nos ahorramos un dinerito, la pongo en, en escuela pública. Es un total desastre lo que hay. Pero mire, no hay planificación, no hay una nada. Pense, es una Pero yo entiendo, entiendo que el problema no, está en la sala. No, es un, no es de un año que tiene Fulcar. El problema que existe en educación viene desde de, de tiempos, porque sí. eso que, que, que el líder dice, de que aquí se nombra por, por favoritismo, eso es viejísimo. Porque sí, pero, amigo, pero vamos va, a seguir tu haciendo tu lo mismo. No, pero muchísimo maestro. No, pero, amigo no, pero él destaca. No, no, pero, no espérate espérate momentito, pero espérate un momentito. Usted está justificando Ajá. que hoy se haga porque no, ayer no se hizo. No, no lo está justificando. Él no lo, no lo, lo saque de contexto. Él está, está, está estableciendo que es un problema histórico de la, no la República Dominicana. Pero que no podemos seguirlo repitiendo. Pero que él no está no diciendo que se repita. Repitiendo. Es decir, yo es como te como mato dice, hoy porque ayer en Por Dios. El problema no está en la sábana. Es problema no se puede seguir violando la ley. Dejemos esta vaina. Miren. Cerremos este país. Se debe cambiar la hoja. Y yo no, siempre he criticado hombre. quienes tratan de, de sobreponerse a mis comentarios oye, trayéndome una comparación de otro, del pasado. Exacto, eso, no a eso, mí, tiene eso a mí me dice que no hay argumento para combatir conmigo, para combatir mis opiniones. Para Cada vez que debatir, tú, oye, Para oye, debatir oye, mis opiniones. Cuando, a robar como la gente... cuando tú pones una cosa ah, no, y decir... la compara con la otra que pasó y es lo que nosotros hemos criticado por años y es lo que queremos erradicar de la conciencia ciudadana del dominicano miren aquí en la República Dominicana debemos ir avanzando debemos cambiar hay un aspecto que este, este periodo de Fulcar no, al contrario lo tuvo que asumir, lo absorbió ese tema de la resolución 17 en la que hoy tiene que tener dos directores Dos directores de Regional de Educación Paralelo. Pero eleva, eleva un recurso eh, Pero es constitu... que yo no sé eh, pero... pero mira, utiliza la vía legal, eleva acá. un recurso Tú no recuerdas que yo aquí Eleva un recurso Óyeme, al, al Tribunal escúcheme. Superior Administrativo Y si no al y derrúmbalo Escúchame. Escúchame. Pero no lo hagas de manera, por ejemplo Como hizo Luis Abinader, que agarró eh, Y eliminó las EDES Algo que fue creado por ley Y que debe ser eliminado por el Congreso Debe ser derogada sí. la ley primero Y él viene y lo debarata con, con, con, con un decreto ¿Cuál es? esa, falta la, la, a la, Las EDES, la que son creadas por ley de y, voy a decir. y él viene y la derrumba con un... No, no, te voy a decir decreto. lo que pasó ahí. Y eso fue una bellaquería ah, de, de, del, del grupito de Danilo. Que no importa, Francis, que lo que está creado por bueno, ley tiene que bueno, ir al Congreso y quien, tú tienes mayoría. Quien, quien lo dejó así, en llama, esas condiciones, llama, fue Danilo. Pero, fue, pero es ley. Recuérdate, pero es ley, recuérdate fue ¿quién fue que la formó la ley? Pero no importa. Entonces tú lo que tienes que hacer es con tu Congreso, sí. que tú tienes mayoría, entonces derrumbarlo, oye, ¿quién fue, ¿Tú recuerdas quién fue que no creó podemos la seguir así Señores, Mira, este déjame dato, concluir mi Oye, ley de barata por un Déjame concluir el comentario. Mira, Sí. Mira una cosa, la parte de educación que yo critico que ha tenido que absorber Fulcan es esa resolución 2017 que yo aquí le dije, pero es una estupidez el no tenerlos, no, no atreverse a utilizar los mecanismos legales de la ley 107.13 para Santo. poder pedirle a ese consejo que emitió eso que declarara lesivo al orden administrativo, y no lo hicieron. Yo lo dije aquí, y le puedo Bien. hacer la explicación claro. entera del procedimiento a Francis. seguir, si no lo logra. Mira este dato para el amigo televidente. Día, Pero mientras tanto estamos pagando eso, aquí ahora mismo. Vamos a presentar la pregunta del día y para pasarle esta información Direcciones doble. a ese amigo televidente claro. eh, y entrar a los WhatsApp. a usted que el concurso de maestro terminará de manera transparente?